Muy buenas tardes, amigas y amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos. En esta oportunidad nos encontramos en el Muelle Naval de Guardacostas, acá en La Guaira, Estado Vargas, en donde se encuentra el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, quien se encuentra acompañado por distintas autoridades, entre ellos el ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Gustavo Rangel Briceño, así como el almirante Saín. Alí Quintana Castro, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana y distintas personalidades del de país quienes están realizando esta actividad. Él se encuentra entonces en esta oportunidad saludando a los familiares, a los familiares de los almirantes que están... ...viene del general Reyes, Rangel Briseño ministro del poder popular para la defensa, el almirante Sajigalí Díctana comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, y demás oficiales, generales y almirantes, integrantes del alto mando. En este momento el ciudadano presidente se encuentra conversando con muchos de los familiares de los jóvenes que van en estos momentos, dentro de pocos instantes a embarcar en el buque Escuela Simón Bolívar BE11, con motivo del vigésimo primer crucero de instrucción que partirá a los países de Brasil, Argentina y Uruguay El jefe de Estado se encuentra acompañado por el general en jefe Gustavo Rangel Briceño, ministro del Poder Popular para la Defensa, así como también por el almirante Saín Ali Quintana Castro, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, este momento, y Jorge Luis García Carneiro, gobernador. Jefe, Chávez, Chávez, Chávez. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante, comandante en jefe de la Fuerza, de la Fuerza, de la Fuerza Armada Nacional, Nacional Bolivariana, Bolivariana, se traslada por el muelle naval, para abordar al embajador sin fronteras, al buque Escuela Alfa November Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11, quien será recibido por su comandante, el capitán de navío Ramón Costero, y así rendirle los honores conforme a las tradiciones navales a su alta investidura. Dentro de pocos momentos, el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela va a embarcar al buque de Escuela Simón Bolívar BE11, acompañado por las distintas autoridades. Ah. <risa> El ciudadano presidente de la República va a realizar el día de hoy esta actividad con motivo del de vigésimo primer crucero de instrucción a los países de Brasil, Argentina y Uruguay que va a realizar el buque Escuela Simón Bolívar BE11. Están realizando los actos de honor al comandante presidente Hugo Chávez en estos momentos por parte de oficiales de la Armada Nacional Bolivariana. Es importante resaltar, amigas y amigas de venezolana de televisión, que del buque escuela Simón Bolívar, BE11, surcará dentro de pocos momentos a costas de distintos países, entre ellos Argentina, Brasil y Uruguay, como bien les comentábamos. El surcará los, los mares del mundo luego de su primer mantenimiento que se realizó en el estado Carabobo. Y es que hoy 28 de febrero se inicia su vigésimo primer crucero por parte de este buque, el buque escuela Simón Bolívar, que va a partir al exterior con un grupo de cadetes a bordo desde el muelle naval de La Guaira para esta embarcación. Muerte, Venezuela a bordo. Esta embarcación que se encuentra acá en estos momentos, el ciudadano presidente se encuentra conversando con oficiales, comandantes de este componente, el componente de la Armada Nacional Bolivariana, Señor Capitán Costero, reciba usted este glorioso estandarte de nuestra Armada. Esta Armada, la Bolivariana, usted lo sabe, todos sus hombres y sus mujeres tripulantes insignes de este buque escuela que lleva el nombre honroso pero además comprometedor de Simón Bolívar lo saben y lo deben saber cada día más en todos sus grados jerarquías, clases y empleos como deben saberlo todos los hombres y mujeres de la armada venezolana desde su comandante general el almirante Quintana Castro hasta el último de los reclutas de los marineros de las marineras esta armada este buque, estos buques, estos hombres, estas mujeres, estas armas, este estandarte, son los mismos, son los continuadores de la armada originaria de esta patria no solo venezolana sino la patria grande aquella armada primera que hace ya más de 200 años cruzó estas mismas aguas debajo de este mismo cielo trayendo precisamente el estandarte de la libertad, el estandarte de la revolución de independencia, que no terminó todavía. Por estas aguas llegó Miranda, el almirante Miranda, por estas aguas cruzaron. Bolívar, General de Tierra y de Agua, Almirante, por tanto. Y miles de hombres y mujeres que dieron su vida en el mar y en estas tierras, iniciando la independencia de nuestra patria que aún no ha terminado. Hoy estamos, Capitán Costero, usted lo sabe, pero sépanlo cada día mejor, los hombres y mujeres de armas de Venezuela, hoy, de la Armada, del Ejército, de la Aviación, de la Guardia Nacional, de las milicias bolivarianas. Estamos en un proceso que es la continuación de la revolución de independencia, que no terminó en su momento, Y esta, este vigésimo primer viaje de estudios de nuestro buque escuela es parte de ese proceso, Capitán Costero, parte de ese proceso. Nuestro norte es el sur, ya no estamos subordinados al imperio yanqui que le lavó la mente a muchos marinos venezolanos a muchos militares venezolanos los convirtieron en pitiyanquis ya no hay ya no debe haber pitiyanquis uniformados en venezuela ni rastros deben quedar del pitiyanquismo que subordinó a nuestra gloriosa fuerza armada bolivariana y libertadora a la fuerza armada imperialista de los estados unidos que tanto atropellado ...durante tanto tiempo a los pueblos del mundo. Hoy somos libres y cada día seremos más libres. Lleve usted con estas palabras a usted, Capitán Costero... ...unida a mi felicitación y mis felicitaciones a usted... ...a todos los oficiales, suboficiales, cadetes, marineros, tripulantes... ...oficiales invitados especiales de las Armadas de Ecuador de Argentina de Brasil y de Uruguay vaya un abrazo especial para ellos para ustedes invitados de la patria grande de esta patria de agua, tierra y aire donde el nombre de Bolívar a través de nuestro buque insignia va a seguir, a continuar ahora cursando, surcando surcando estos mares haciendo realidad aquel poema de Pablo Neruda dirigido a Bolívar, ya que ustedes llevan el nombre de Bolívar vivo en este barco, Bolívar vive en este barco, Bolívar vive en ustedes, el proyecto bolivariano ustedes lo encarnan, encárnenlo para siempre con sabiduría, con pasión patria, con orgullo patrio, decía Neruda, Padre nuestro Bolívar, que estás en la tierra, en el aire y en el agua. Van ustedes a llevarse al Bolívar vivo. Este Bolívar vivo, repotenciado en Dianca, nuestros diques y astilleros nacionales. Por allá había la señora madre del almirante presidente de Dianca, Clemente. Por allá la saludé y a los hijos y se quedan algunas novias tristes, pero les dije que pronto volverán. Saludo a todos los familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, novias, novios, familiares todos, de la gran familia de nuestra Armada Bolivariana, con todo este sentimiento de soldado de tierra, pero que aquí está con ustedes también en este barco, y con ustedes me voy por estas aguas de Sudamérica, en el espíritu y en el alma acompañándolos en el sueño de Bolívar construyendo de nuevo la patria grande Señor Capitán Costero, le entrego de mis manos de soldado con mucho honor este histórico este maravilloso este invicto y este, este retador este, esta señal de rumbos que es el estandarte que lleva grabado aquella fecha patria. 24 de julio de 1823, día en que se libertaron las aguas de la patria venezolana, día que será símbolo de batalla perenne. Llévelo usted, señor Capitán Costero, con mi afecto, y pido a Dios que les bendiga y los acompañe en esta grandísima y maravillosa travesía por los mares del sur, por los pueblos del sur, por nuestro rumbo, que es el sur. Que Dios lo bendiga. Patria, socialismo, venceremos. Mi comandante en jefe, le informo que este estandarte se izará en la brisa del palo mayor y ondeará durante la realización del vigésimo primer crucero de instrucción. Después que este buque realizó ese gran mantenimiento, nuestro buque está mucho mejor que cuando fue construido. Bien hecho en Venezuela, por manos venezolanas 100%. Este estandarte llevará a los pueblos del sur, a nuestros hermanos pueblos del sur, un mensaje de paz, de libertad, de integración a ellos, llevando sus palabras que son de integración, como esas palabras de nuestro prócer, nuestro libertador, Simón Bolívar, ondeará durante los 120 días de navegación y puerto que estaremos nosotros en, nuestra, en las aguas del sur. Nuestro norte es el sur, mi comandante en jefe. Patria, socialismo o muerte. Permiso para retirarme, mi comandante jefe.